Antes de comenzar el curso, quiero presentarme e informaros de cómo se va a desarrollar la asignatura. Mi nombre es Miguel Baños y seré vuestro profesor de fórmulas de comunicación comercial no convencional. Su contenido se centra en las herramientas de comunicación de marketing que los anunciantes tienen a su alcance y que a grandes rasgos utilizan lo que se conoce como medios propios y medios ganados. Frente a estas técnicas, las convencionales utilizan fundamentalmente los medios pagados. Hay una serie de factores relacionados con el mercado, con el ecosistema de los medios o con el consumidor que han tenido una influencia determinante para producir un fuerte cambio en el actual escenario de marketing. Estos factores, potenciados por los avances tecnológicos, han provocado la aparición de un consumidor con una acumulación de poder frente a las marcas como nunca antes había tenido. Esta situación exige un profundo cambio en la relación entre marcas y consumidores y, por tanto, un nuevo modelo de comunicación. Frente a la publicidad convencional, centrada en la transmisión de mensajes unidireccionales, las nuevas tácticas de comunicación de marketing facilitan la libertad de acceso y consumo, además de diálogo con los públicos que deciden a qué contenidos acceden, cuándo, dónde y cómo lo hacen, dejando de lado aquellos que no les resultan relevantes. Por eso, en este nuevo contexto, los contenidos de las marcas deben ser lo suficientemente interesantes como para que sus públicos los elijan, decidan acceder a ellos y, si es posible, los compartan. Hay muchas herramientas de comunicación comercial no convencionales y casi todas ellas, si no todas ellas, se caracterizan por la relevancia de sus contenidos y por su capacidad para despertar el interés del público, además de por unas grandes dosis de creatividad e innovación para estar a la altura de lo que demandan los consumidores. Cuando hablamos de narrativas transmedia, storytelling, emplazamiento de producto, branded content o marketing de guerrilla, en realidad nos estamos refiriendo a herramientas de comunicación comercial no convencionales y de ellas trata esta asignatura. Un aspecto muy importante de la asignatura es su evaluación. En la guía docente tenéis información sobre ella y antes de que comiencen las clases subiré al aula virtual un documento donde se detallarán las actividades evaluadoras con sus fechas, descripción, ponderación... Para los contenidos teóricos os proporcionaré material a través del aula virtual, los temas del curso, otros textos relacionados con la materia, enlaces con contenidos interesantes, también tenéis la bibliografía que encontraréis en la guía docente. Y de momento nada más, solamente recordaros la importancia que tiene leer todos los documentos que subiré para facilitar el desarrollo de la asignatura. A partir de ahora seguiremos en contacto a través del aula virtual y del correo electrónico. Nos vemos pronto.